Recientemente y gracias a algunos recuerdos algo difusos que tengo sobre Cartoon Network, pude recordar una miniserie sumamente curiosa que de pequeño siempre pasaba de largo, pero que actualmente a mis 19 años puedo decir que está bastante disfrutable. Esto claro si lo tuyo es mirar algo que esté bien hecho y que no te tome ni dos minutos de ver. Curiosamente por esa misma razón el día de hoy te voy a contar mi opinión sobre Imp, la miniserie animada, y de paso voy a considerar el buscar algún peluche oficial sobre esta serie porque a poco no se ven tan adorables esos protagonistas. Oh. Ok, prestemos atención. Esta serie de cortos animados no posee un trasfondo tan elaborado al nivel de grandes megaproducciones. Además, cada corto dura alrededor de un minuto y en general cada capítulo pareciera no estar conectado entre sí. Porque puede que en un capítulo Imp, nuestro protagonista, decida conquistar el mundo con ayuda de un perro chihuahua y posteriormente, y sin razón alguna, este mismo se ponga a comprar miles y miles de sapos. Como podrás haber notado hay una pequeña historia para cada capítulo, algunas más coherentes que otras pero en general todas son bastante simples. Sin embargo la que yo considero como la trama principal es aquella en la que se nos presenta a Imp, un pequeño diablillo super chipocludo que está en búsqueda de conquistar al mundo y esparcir su más malosa maldad maligna por todo el universo. Aunque realmente la serie nos da a entender que como supervillano Imp es bastante deficiente, aún así él buscará dar lo mejor de sí para cumplir su objetivo, dejando en el camino mil y un tropiezos bastante ridículos. Todo esto en compañía de sus amigos, quienes en ocasiones parecen darle el avión a nuestro protagonista. Mi opinión respecto a esta serie no es la gran cosa, la verdad no hay mucho que mencionar más allá de su apartado artístico, el cual es sumamente agradable a la vista y bastante destacable. Además, esa paleta de colores monocromática le viene muy bien a la serie y se complementa sutilmente con esa banda sonora, algo sombría que suele sonar de vez en cuando en ciertos capítulos. Eso sin contar que es obvio que los tonos en blanco y negro nos remiten a la idea del bien y el mal, así que bueno, creo que hay un pedo metafórico bien implementado ahí. Otra cosa a mencionar es que me gusta que cada personaje sea pequeñito y adorable. Esto me hace creer que es un gran acierto por parte de los diseñadores que además de dejarnos muy en claro que no hay que tomarnos tan en serio lo que se nos presenta en la serie le facilita mucho el trabajo a los animadores quienes demuestran delicadamente en cada fotograma que saben lo que hacen y que aunque Imp quiera aparentar ser un poderoso villano super chipocludo es tan solo una pequeña masa amorfa de ternura e inocencia. De cualquier manera la animación sí se ve un poco limitada, pero créanme que eso no es un gran problema cuando tus personajes son tan pequeños y minimalistas. Otra cosa que casi se me pasa es el doblaje de la serie, el cual está tan bien hecho que hasta da la impresión de que la serie fuese originalmente una producción en español. En su elenco al español latino hay personajes de la talla de Daniel del Roble hasta Carlos Campos y Luis Alfonso Mendoza. Aunque también en su idioma original suena bastante bien la serie, así que 10 de 10. Finalmente y como conclusión diría que Imp es un producto muy agradable de ver, súper recomendable y que probablemente te saque una sonrisa por su hermoso y modesto humor blanco. Sé que 50 capítulos pueden parecer una eternidad, pero si tomamos en cuenta que solemos perder el tiempo en cualquier estupidez, entonces creo que ver esta serie al 100% no sería tan mala idea. Una última cosa que me gustaría comentar es que supuestamente hay una versión para adultos de esta serie, aunque yo creo que eso es mentira. Y bueno, sin más que decir, eso es todo de mi parte por hoy. Adiós.